Todos hemos tenido ese día en el que vimos un día muy bello y decidimos salir a tomar unas grandes fotografías porque nos sentíamos inspirados. Pero estando en casa nos damos cuenta que aquellas fotografías eran buenas, pero el resultado no era el que esperábamos y por más que lo pensábamos había algo que no nos cuadraba y en este caso ese algo era el cielo. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y lo primero que vamos a hacer para cambiar el cielo de esta fotografía es irnos al panel de capas, dar control J para duplicar esta capa, y vamos a seleccionar las montañas, o el escenario que tengamos, entonces para esto nos vamos aquí arriba y nos vamos a la herramienta de selección rápida, que se activa con la tecla V, nos acercamos de esta manera, y volvemos a oprimir V, y empezamos a hacer nuestra selección, si por ejemplo nos pasamos de la selección en donde no queríamos le damos a la tecla alt y con esto restamos la selección y podemos volver a sumarla de esta manera bueno tan pronto tengamos nuestra selección la cual te aconsejo que la hagas de manera detallada entre mejor que la selección mejor quedará el resultado eh, lo que vamos a hacer es volver a irnos a, a nuestro panel de capas y estando en la capa duplicada le damos clic aquí en donde dice añadir máscara de capa, listo, entonces esto lo que hizo fue separar la montaña del cielo, si creamos un color uniforme como este, dándole ok y lo pasamos abajo, podremos ver que ya seleccionamos solamente nuestras montañas y que el espacio del cielo ahora está vacío, entonces lo siguiente que vamos a hacer es traer nuestra siguiente fotografía, le damos en abrir y seleccionamos en este caso el cielo del atardecer Bueno, damos control J para duplicar la capa, control C para copiarla, nos vamos a nuestra otra capa abierta, a nuestro otro espacio de trabajo abierto y damos control V para pegar. Como ves, acabamos de pegar el cielo, pero está un poco grande, entonces damos control T y nos alejamos y oprimiendo Shift empezamos a reducir el tamaño de nuestro cielo hasta el punto en donde pues nos agrade y una vez estemos contentos o satisfechos le damos clic a este chulito, nos volvemos a acercar y como es, ya pusimos el cielo, sin embargo este resultado puede mejorarse bastante entonces antes de mejorarlo vamos a organizarnos, entonces le damos doble clic aquí y le cambiamos el nombre por paisaje y a esta por cielo listos, una vez ya tenemos nombradas nuestras capas lo que vamos a hacer es hacer que se vea más real este montaje bueno, ahora para hacer que este paisaje se vea mucho más real lo que vamos a hacer es irnos a nuestro paisaje seleccionarlo, darle clic al Jin y crear una capa de curvas le damos clic aquí para que solo afecte a la capa de abajo y como es, ya solo afecta a la capa de abajo ahora esta selección la vamos a cambiar a este lado dando clic aquí, como es, la cambiamos al Jin damos doble clic nuevamente y estando aquí le damos ALT y oprimimos en donde dice automático no olvides oprimir alto esto lo que va a hacer es desplegarnos un menú que dice opciones de corrección de color la que nos interesa en este momento es la que dice buscar colores oscuros y claros le damos clic allí y lo que vamos a hacer es seleccionar cada uno de estos tres entonces primero seleccionamos las sombras entonces seleccionamos el color más oscuro de nuestra fotografía del cielo para que se adapte de abajo, le bajamos el tono a un punto que veamos que es un buen tono, por ejemplo aquí como ves tiene un tinte morado que hace que se adapte mucho mejor la fotografía, vamos a los medios tonos, damos doble clic, seleccionamos un medio tono como este, lo mismo vamos alterando un poco ese color hasta un punto que nos guste y finalmente nos vamos a nuestras iluminaciones. Como es, este es el color, como de las iluminaciones, un tinte un poco amarillito, casi pastel. Y lo que hacemos ya teniendo estas tres es darle en OK. Le decimos acá que no. Y si miramos con el ojito, como es, se integra mucho mejor la foto. Ahora, el segundo paso para integrar de mejor manera esta foto es irnos aquí al Jingyang nuevamente y nos vamos a donde dice tono y saturación le damos clic aquí para que solo afecte nuevamente la capa de abajo y es cuestión de ir probando entonces por ejemplo saturamos y empezamos a cambiar un poco los tonos listos como ves, dimos un pasito más a hacer que se adapte mejor la foto y finalmente volvemos a irnos al yin -yang y nos vamos a el ajuste que hice brillo y contraste le damos nuevamente clic para que afecte abajo y por ejemplo, disminuimos un poquito lo que es el brillo y disminuimos el contraste. Por ejemplo, algo como esto. Ahora, seleccionamos todas las capas dando Shift, damos Control G para agrupar y vemos el antes y el después. De esta manera, logramos cambiar un cielo y adaptarlo de manera correcta. Además, mejoramos nuestra fotografía. Si bien es cierto que las cosas no siempre salen como esperábamos, lo importante es aprender a lidiar con ellas. Mi nombre es Eric, esto es Academic y no olvides que lo más importante es disfrutar del proceso. Nos vemos en otro video.